Vamos a darle la bienvenida a nuestro primer invitado del día de hoy en este segundo bloque de Mejor de Mañana y recibirlo con un fuerte aplauso porque la verdad que es admirable supuesto, el trabajo claro que, que sí. hace. Estamos con Alejandro Morales Ciancio. Médico cirujano, Hola, especialista en columna. Bienvenido Alejandro. Gracias ¿Cómo estás? Por venir. Bien, muchas gracias. Un gracias gusto por la, tenerte acá. Welcome, le podemos decir, claro, ya que él viene de Londres, ¿no? Claro, es nuestro mendocino, pero ahora. De exportación. Está trabajando allá, mendocino de exportación, claro. Sí, así es, así es estoy trabajando. ¿Cómo llegó la oportunidad de irte para allá? Eh, surgió. Yo trabajo en el NOTI, soy, hago cirugía de escoliosis en el NOTI. Y la complejidad de las cirugías. Ha ido aumentando con el tiempo uh -huh. Uno genera la demanda, llegan pacientes más, complejo, más complejos, más sí. complejos Y llega a un cierto nivel de complejidad De la escoliosis, que es la deformidad de la columna uh -huh. En la cual requiere un nivel de conocimientos extra Hay dos lugares en el mundo que hacen cirugía robótica Que es lo que estoy haciendo en, en Londres Apliqué para ir a, a, a formarme allá uh -huh. Quedé seleccionado, empecé a trabajar y bueno, básicamente... ¿Y con toda la familia? No, esa, es la, parte, no, esa ah. es la parte... Complicada. Es parte complicada. Sí. La parte complicada no, era, los chicos están en la escuela. Claro. claro. Eh, así que yo arranqué en agosto del año pasado. Uh -huh. Ellos estaban en la escuela. Después, por suerte, los pude ver en, de diciembre a febrero. Muy bien. Y después, bueno, se hizo duro hasta ahora. Claro. Que están acá, esa sería unas partes más complejas ¿no? de, del servicio. Y sacrificio. ahora los has venido a visitar por es las obvio. vacaciones de invierno. <risa> claro, claro. claro que sí. Muy bien sí. acompañado la familia, <risa> <Claro> bienvenidos <risa> sí. también. Así es, es una buena cosa. Medicina robótica, dijiste, nosotros como, guau, Qué, ¿Qué cosa? complicado, ¿no? ¿Qué es eso? Mira, yeah, sí. ¿Qué yeah, significa? Sí. Eh, básicamente, la, vos sabés que me hicieron una comparación súper fácil para entenderlo. Mm. Cuando uno hace cirugía de escoliosis en los niños, necesitas... Tratar de, de enderezar la columna, explicado claro, en, claro. en términos es como sencillos. si la columna hiciera como una S, así como la una, una S, e, la exactamente. Y vos Ajá. tenés que tratar de hacer que eso quede lo más derecho posible, sí. porque a los costados de la columna están los pulmones, uh -huh. el corazón, y si eso se sigue deformando, los pulmones se aprietan uh -huh. y se generan problemas en el largo plazo. Lógico. Para hacer eso, necesitas movilizar la columna, moverla. Sí. Y para eso, necesitas colocar algún tipo de prótesis en la columna. Ajá. ¿Sí? En la actualidad, lo que hacemos es... Vemos una parte de la columna, sabemos dónde están las estructuras para poner las prótesis y las ponemos. Bien. Eso es como volar a, a simple vista, sin usar instrumentos. ¿Sí? Uh -huh. Como un avión que vuela y vos Ajá. volás y ves la superficie de la Tierra. y ahí sí, sí. Hay claro, aterrizada de una aterrizada. Un misma. paneo de la situación. Uh -huh. El paso siguiente es volar con instrumentos, uh -huh. que es cuando vos ves una parte de la columna y tenés algún sistema, como un GPS que te permite ver en tiempo real dónde estás colocando esas prótesis. Bien. Y el tercer paso, que es esto que es la cirugía robótica, es que hay una máquina que se asegura que lo que vos ves en la superficie, la navegación del GPS y tu mano, sigan la dirección perfecta. ¡Wow! Qué, Entonces, qué, de qué, esa manera... Es ¡Qué impresionante! Es, impresionante 99% de certeza o de seguridad claro. en la colocación de las prótesis en, la, en el tratamiento de la deformidad. Y de eso de acá cosas. todavía no ha llegado, ¿no? No ha llegado, te uh -huh. digo hay, Digo al país o, o a la provincia. No, no ha así? llegado a Latinoamérica. Ah, oh, ok. ¿Eh? Pues eso, esos, esos centros, es una tecnología súper específica. Sí. Y se usa en centros que son por continente. Es decir, la, la, mm. la, uno eso, uno eso, un solo de esos centros por continente es suficiente para recibir toda la derivación de esa zona. Ah, muy bien. Entonces vos recibís no solo pacientes del Reino Unido, me imagino que van personas de todo Europa a claro, tratarse no, con vos. Exactamente, nosotros uh -huh. recibimos Inglaterra, uh -huh. todo el Reino Unido, que sí. incluye bueno, Irlanda, claro, Wales, dale. Escocia... Eh toda Europa, Ajá. y eh, Middle East, que sería fundamentalmente Emiratos y, claro. y, y demás. Todos sí, esos sí. pacientes son los que se reciben Viajan en ese hospital. Doctor, hablaba de, de robótica y tecnología puntualmente. ¿Cómo es esto? ¿Es a través de una pantalla? ¿Cuáles son los elementos? Porque sí, entendemos sí. que implica para tecnología. Para bueno, ¿no? Para poder graficarlo sí, sí. en la cabeza, es porque así. también hay cirugías que a veces son a distancia. ¿Cómo lo manejan? ¿Cómo Bien. es? Más o menos, so, básicamente, so, para poder comprenderlo. Eh, es buenísima esa pregunta. Básicamente, en esta... Es, el robot es un brazo robótico, como uh -huh. eso que vos en la tele que ayudan a, a sí. hacer los autos. Ese sí. sí. es un brazo que va unido a la mesa donde el paciente está operado. Uh -huh. el, el paciente lo ponemos en una posición que es como tomando sol, boca uh -huh. abajo. Sí. Y en esa posición hay una, como una radiografía especial, como un uh -huh. tomógrafo especial de muy baja dosis de radiación que nos permite saber cómo está el paciente, boca abajo, con los movimientos uh -huh. respiratorios, todo. Esa información va a una pantalla, como esta, y hay una computadora que eh, hace el link que une la posición del paciente, la información que vos tenés, con el brazo robótico. Wow. En esa pantalla, mientras estoy operando, es como una tablet. Claro. Básicamente veo las estructuras y programo lo que quiero hacer con la dirección, la angulación, claro. la profundidad, el diámetro... Y después el robot se encarga de que en cada uno de esos puntos que yo hice en la compu, me permita poner con precisión absoluta el, el tornillo, por así decírtelo, en la profundidad que vos querés, en el diámetro que vos querés y en la angulación. Es un robot, un gran. No un margen ¡Puera! de error, impresionante. ¿Qué precisión? No, no, hay, digamos, 99% creo que es súper. Claro, súper. <risa> claro, tener super, mucha mala suerte super super hacer, Para que el nos no, no jueguen con. Y en ese caso se mueve sí. y se va moviendo. En cada la columna, en la medida que vos vas haciendo todos los niveles. Es un brazo que, Ajá. como te parece, un claro, claro. sí. brazo sí, sí. robótico. no sí, te... fue claro. clarísimo. Y estamos muy lejos de que llegue eso acá. Me imagino que bueno sería un sueño para vos, habiendo podido formarte en el exterior y estar en contacto con esta tecnología, poder aplicarlo en, en, tu, en tu país de origen no bueno y, y en tu provincia, por supuesto. Esa es la, la pregunta, ¿no? Mm. Eh, digamos, ¿la tecnología está? Uh -huh. No, no es una cosa que haya que desarrollar, la, la tecnología está. Uh -huh. El contexto es complejo. Sí. sí claro. El contexto en el que estamos es complejo. Por supuesto. Eh, esto es parte de algo que en algún momento va a llegar. Uh -huh. Porque, por ejemplo, lo, lo, los centros en el, en, en el mundo, los centros que trabajan con escoliosis, están haciendo como parte de su. de su certificación, uh -huh. como para la licencia de conducir, que vos tenés que pasar una serie de claro. datos sí, claro. que vos tenés que tener asistencia con imágenes para hacer cirugías de escoliosis uh -huh. porque es por seguridad. Entonces sí. esto en algún momento va a llegar. Bien. Si llegamos en Mendoza a hacerlo a tiempo, vamos a hacer el centro para Mendoza, Argentina, claro. Latinoamérica. Claro. Van y demás, a venir así. a atenderse aquí. es un beneficio para los nenes de todos lados, ¿no? De ¿Seguro? Mendoza, de Argentina y Latinoamérica. Estamos seguro. hablando de pediatría nomás en, en la que se utiliza... En, esto. en, este, en este momento, la, ¿se usa para pediatría? Bien. Y para escoliosis, pero en general uh -huh. está aplicado a nenes claro, con uh -huh. problemas de columna súper severos. Uh -huh. Pero esto es una evolución. Seguramente en el futuro claro, será parte de lo de habitual persona. para cualquier claro. cirugía de columna, ¿no? Doctor, ¿y este ideas. tipo de intervenciones también a, usted, a ustedes les ha ahorrado tiempo? Porque cirugías de columna son bastante complejas, llevan muchas horas. Quizás a través de este brazo robótico también es más corto el periodo de cirugía. Sí, no? excelente. Es, es buenísima pregunta. cosa que en el hospital que trabajo en los dos hospitales que laburo miden, todo se mide por suerte y eh, al principio ahora es casi una hora y media menos de cirugía es un ahora. Es mucho tiempo. es un montón menos de, de cirugía Sí. es menos sangrado para los nenes uh -huh. menos tiempo de anestesia menos tiempo en terapia intensiva claro. y mucha menos incidencia de complicaciones uh -huh. porque trabajar con un margen de error del 0% 1 al, al 0,9% hace que los nenes se operen más rápido se recuperen más rápido y tengan mejores resultados buenísimo sí. y para cerrar doctor me gustaría que nos cuentes un poquito eh, sobre tu beta deportiva si se quiere y solidaria también porque esto es un atleta claro que sobre sí sobre maratones pero a beneficio <ríe> para, para ayudar a gente que lo necesita ¿cómo es eso? Eh, es así uno de mi vida es súper sencilla, mi familia el laburo y el deporte. No, Muy no tiene bien. mucha. Esos tres, no tiene, Las tres patas. no tiene Muy mucha, mucha vuelta. Eh, desde siempre he corrido. Uh -huh. eh, tengo un grupo que, que es. con quienes corro que se llama la Legión, que son, son uno de los pilares que me bancan uh -huh. fundamentalmente. Y correr, además de mantenerme en estado, es un cable a tierra. En uh -huh. estos momentos complejos que le comentaba así mi familia. Solo, obvio. Claro, de un poquito noche y ahí? con frío en Londres. Es complicado. Me va a correr. Noches es duro, de lluvia. Noches de lluvia. Es triste. Eh, y en, en, en este hospital que laburo y en otra, una, una ONG que es para los nenes con lesiones medulares, mm. eh, aprovechan cada carrera que hago y se juntan fondos. Muy es decir, bien. como que corro con una remera, lo publicito en, en, en las redes, en esos claro. lugares. Y por ejemplo, por cada kilómetro que corro, hace una donación, un montón de gente, Upa. y eso ¿Y, permite... ¿Y cuántos kilómetros corres? Eh, Haces la de 42 o...? Hice carreras desde 10 kilómetros sí. hasta 100 kilómetros. ¡Wow! 100. Eso, eso... ¡Qué completo el doc! <risa> y es eso tremendo! Junta... Junta mucho dinero. mucha plata. Bueno, bueno, un, bueno, un, un aplauso <risa> para el doctor. La verdad que un groso total y qué bueno saber que... Que tenemos estos profesionales que han salido de nuestra provincia, que se han formado aquí, claro que sí, en nuestras claro, universidades, y que, y que nos dejan muy bien parados en todo el mundo. Y bueno, ojalá, orgullo. nos bueno, llena de orgullo, gracias, sin duda Y ojalá algún día, bueno, pueda llegar a nuestro país, a nuestra provincia, todo esto que nos estás contando, eh, Doc, para, para, bueno, para el bien de, de, de los chicos de, de Mendoza. Y así, ojalá, ojalá muchas que sí gracias, sea. ¿eh? Muchas gracias. por Bueno, su saludos ser. a la familia, sí, que han venido a acompañar, que familia, seguramente sí. lo extrañan mucho a, a, al papá, pero bueno. Tienen, tienen. tienen. un papá. Un superhéroe, Gracias. No. gracias, doctor. Un placer bueno, con